Oh. <laughs> 4. Mar del Norte. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuando la sonda esté asegurada, cierra la vasija y vuelve arriba. Empezaremos con una apertura del 25%. leak. Primero debemos hacer una prueba de presión. Mi análisis de seguridad dice claro. Claramente... A cuarto de apertura. Ahora... No es demasiado alto ¿Qué caudal tenemos en la válvula? 30 litros por segundo Tendencia estacionaria Un momento 40 Ahora sube a 70 eh, Esto se está empezando a mover demasiado 120 190 Esto no va bien ¿Qué dice el espectroscopio? Nada de metano. ¡Mierda! Tiene que haber algo. Tiene que sellar inmediatamente. Rock, llévate ahora mismo a este imbécil de aquí. ¡Karlick! ¡Esto es una irresponsabilidad! ¡Cierra la puerta de una vez! ¡Este trasto no ¿Qué dice la sonda? ¿Qué coño dice la sonda? ¿Tenemos algo? ¡Tierra maldita sea! Bien. Se llama... Buenos días y bienvenidos a Silic, tenemos 26 grados y una suave brisa del suroeste La temperatura del agua en Campen, Hornum y List es de 21 grados Y en nuestra playa de jubilados en Westerland llega a los 23 Ah, Henry, tenéis una isla maravillosa y tú, Herford, querías venir en tren a una isla. <risa> Pero todo el mundo viene así de tren. Es más rápido. Horst <risa> tiene razón. A las islas y a las chicas guapas es mejor ir con un bonito bote. <risa> En Westerland Pero es más cara Hola, Jan Acuérdate de que tienes que recoger a los que en el puerto Ya quedan pocos clientes Bueno, confío en ti Eres un crío Eso es Oh, sí. Ya, eres increíble Para una vez que me fío de ti Horse y Gertrude han estado esperando una hora a mi querido hermano Gracias por tu ayuda Franca Perdona, me olvidé por completo, ahora mismo voy Ya no hace falta, han cogido un taxi Perdona, es que en este momento... ¿Este momento? El momento dura ya dos años y he tenido mucha paciencia Esa lisa me la mandas para casa. Lo haré. Eh, Franca, oye, ¿puedo ducharme en tu casa? Torben me ha cortado el agua. Haz lo que quieras, pero a las ocho empezamos. ¿Qué empezamos? ¿Has olvidado el cumpleaños de Helge? Eh, Franca, no se me ha olvidado, yo... Da igual, tengo mucho que hacer. ¿Trofeos? ¿Estás loco? ¡Eh! Esa no la tires a la basura Es un comedero perfecto para Stinker Peligro, Torben Capullo acercándose Lisa, quita este perro piojoso de mi vista. Esquinter no tiene piojos. Dime, Jan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la tienda no está vacía? Tenía cosas que hacer. ¿Sí? ¿El qué? ¿Emborrachar a las turistas y cepillártelas? Torben, cuida tu lenguaje delante de mi sobrina, ¿vale? Sí, estropeas mi educación. Esto es para mearse de risa, Jan. Mañana quiero la tienda vacía, o mis chicos tirarán tus trastos a la basura. ¿Pero quién te crees que eres? ¿El padrino? Mete tu gordo culo en tu supercoche y ve a tocarle las narices a otro. Cuánta envidia. Si fueras un poco más listo, también tendrías uno igual. ¿Igual de gordo? Siempre tan arrogante. Yo sé quién soy. Un hombre que tiene claro su camino. No un rey del sur destronado que deja ahogarse a su novia. <coughs> Esto no queda así. Te vas a enterar. No vas a trabajar más en esta isla, te lo juro. ¿Quieres un desayuno de princesa? Claro Gran hay y cargas de cuatro preparadas en cubierta Quedamos en realizar la medición solo con perforaciones Eso es muy lento, lo volaremos No tenemos ni idea de cómo reacciona el hidrato a las explosiones Tranquilo, podemos asumir el riesgo de una rotura no hablo de roturas, hablo de una reacción en cadena descontrolada Cuando una de las voladuras provoque una inducción térmica Yo creo que tu inducción térmica es pura hipótesis No respaldo sus decisiones, Kalik. Ah, no, pero el consejo sí ¿No han hecho llegar mi análisis de riesgos al comité de inspección? El doctor Blans no lo consideró oportuno ¿Qué pasa, Dylan? ¿No tienes por ahí alguna especie en extinción que salvar? Está bien no me deja otra alternativa Le aseguro doctor Bettenbach Que apoyamos al máximo el trabajo de las autoridades de medio ambiente Aunque su nueva compañera piense lo contrario Doctor Blanche, por supuesto que valoramos en gran medida su inestimable cooperación la intención de la señorita Schweiger era únicamente mejorar nuestra comunicación Doctor Blanche, Alpha Gas lleva cuatro meses sin responder a nuestras preguntas sobre Rantum 4 Las consultas carecían de la especificación del asunto que según el párrafo 156... El análisis de riesgos de sus investigaciones en Rantum 4 es más que incompleto No recoge las consecuencias que sus voladuras de sondeo tienen sobre la estructura de sedimento Quiero consultar estos datos con el responsable de medio ambiente, el doctor Villan Christian Villan Rantum 4. Pero todavía no he conseguido que me reciba. Desde hace cuatro meses. Seguro que sería más rápido si la próxima vez se respetasen los cauces oficiales. Cuando tengas prisa, ve despacio. Confucio. <risa> Con tanto secretismo, casi se podría pensar... Que Alpha Gas tiene algo que esconder en Rantum 4. Querida señorita, le puedo asegurar que en Rantum 4 solo nos preocupa optimizar las técnicas de extracción de petróleo sin un solo accidente en 20 años. Y eso no va a cambiar. Señor Rueder... Ocúpese de que la señorita Spager consiga inmediatamente una cita con el tal doctor Villan. Bueno, parece que la reunión ha dado un resultado excelente, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su paciencia, doctor Blanche. Ha sido un placer. Espeña, parece que no acaba de entender que en política energética nos movemos en un terreno de lo más delicado. ¡Claro! Pero hace meses que contemplamos cómo Alpha Gas pisotea la ley de protección de la naturaleza. Nunca han sido necesarias tantas voladuras para explorar un yacimiento petrolífero. Debemos hablar con Vilan inmediatamente. Qué barbaridad, qué agresividad. Parece que siempre tenga que demostrar algo. Eso dificulta su capacidad de comunicación. ¿Qué dificulta mi comunicación? Sí, ese idealismo tan ingenuo, siempre pidiendo lo imposible. Tiene una semana para presentar indicios convincentes. De lo contrario, daré por concluida la investigación de alfagas ¿Una semana? No es suficiente. Y no quiero que haga nada por su cuenta. ¿Me ha entendido bien? Nos veremos en Bruselas. ¿Qué sabemos de nuestra activista? Svenja Svenger estudió hidrología Y se especializó en ciclos de corrientes La madre murió de leucemia La familia demandó a la central nuclear de Neufeld Pero la causa fue sobreseída Una idealista frustrada Röder, ocúpese de que esa mujer siga sin poder acercarse al doctor Dylan ¿Doctor Blanche? ¿Qué pasa? Su conferencia, señor. Parece que los americanos disponen de información detallada sobre nuestros sondeos. Por, Por lo visto, se ha producido una fuga en el proyecto Hidrato. Dylan. ¿Está seguro? Se pasa el tiempo intentando detenernos. Entonces solucione el problema. ¿Dónde está Dylan ahora? Está de camino a Sir, tiene un día de permiso. Mañana me voy a Hamburgo. Quiero que el problema esté resuelto para cuando vuelva. Toma. Haz una copia para nuestros queridos amigos americanos. Son los últimos datos del proyecto. Sí, ya es hora de cobrar. Bueno, El agua para los peces. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! La música no puede faltar oh. ¿Qué es esta música tan triste? ¿No es una fiesta? ¡Christian! Ah. Creía que estabas en la plataforma No ha sido fácil venir Hola. Hola. Esto es de Jan, ni mío. Diablos. Es una pieza de la casa son ¿Dónde habéis conseguido esta maravilla? Oh. Jan, quiero que te la quedes tú Una brújula es para viajar Para un viaje que no se sabe Dónde ha de acabar ¿Un viaje? Un viaje sin destino es como una huida Déjale, Franca A mí también me hizo mucho bien salir de mi pueblo Sí, al pueblo de al lado Bueno, aquellos eran otros tiempos eh. <risa> En los temporales se conoce a los buenos marineros Franca tiene razón La dejo siempre en la estacada La pensión, la dichosa hipoteca Tío, es la vida de Franca Ahora tienes que procurar recuperar la tuya Estoy empezando a preocuparme por ti Y por Franca Me llamó cuando se enteró de que te vas a Hawái A esa maldita bahía ella no lo entiende Tío, no lo entiende nadie Después de dos años Tienes que pasar página de una vez Kalua es el peor lugar para hacerlo ¿Sabes? Tengo la sensación de que solo allí podré volver a empezar Sigues echándote la culpa del accidente de Sara Y eso no lo cambiará ni un viaje alrededor del mundo lo llevas contigo. Sara era una excelente surfista. Nos daba mil vueltas a los dos juntos. Sabía perfectamente el riesgo que iba a correr. Yo nunca debí haberla dejado coger esa enorme ola. Si hubiera convencido al jurado de que suspendieran el campeonato... Ella habría salido. Estaba más obsesionada por la ola perfecta que tú. Cuando fui a la playa... Y miré al mar, supe que ese día pasaría algo Lo tuve en mis manos, Debía haberle avisado Sorradas, el mar estaba completamente normal ¿Sabías que una ola casi solo se presenta una vez cada 44 años? ¿Por qué tuvo que ser aquel maldito día? Ya, la estadística... No Esa ola no fue una estadística fue el destino. Ven conmigo. Así podrás cuidar de mí. ¿Eh? No tienes ni idea de cuánto me gustaría poder hacerlo. Poder largarme. Mañana vamos a pescar, como en los viejos tiempos. apuestas a que se ha dormido otra vez. Iré a verlo. Buenos días, Cristian. Pasaporte diplomático. Dígame, ¿es algo político esta agencia de medio ambiente? Es una división de la Oficina de Medio Ambiente de la UE. Investigamos la seguridad en el sector energético. ¿Qué le trae por aquí? ¿Qué quería de Christian Villan? Christian Villan era el responsable de medio ambiente de Alphagas. Debía consultarle sobre un informe de riesgos. Bien, señorita Sveiger. de momento por nuestra parte es todo. ¿Dónde se aloja? Hotel Maritim, Westerland. Ajá. Podemos descartar la intervención externa, but Huele mucho a alcohol. Encontraremos algo en sangre. ¿Y qué pasa con la puerta trasera abierta? Tal vez él mismo se olvidó de cerrarla. ¿Y por qué utilizaría la puerta de atrás? ¿Han encontrado alguna llave entre sus cosas? Sí, esta Pero no es la de la puerta trasera Entonces no es relevante Wood ¿Por qué iría Christian a la puerta de atrás con la llave de la puerta principal? Ya, será mejor que te vayas Si te necesitamos, te avisaremos ¿Va todo bien? ¿Me lleva a Westerland, por favor? Sí. ¿Para qué quería ver a Christian? Lo siento mucho, pero no puedo hablar sobre investigaciones con personas ajenas. ¿Cómo que ajenas? Ajenas jurídicamente hablando. Tenemos normas muy estrictas sobre eso. Christian Villan le habló alguna vez de su trabajo en Alphagas Sus proyectos eran confidenciales, ya lo sabía Sí, pero parece que ustedes eran muy buenos amigos ¿Y por eso me iba a contar secretos de su trabajo? Aunque para ustedes los de ciudad sea algo difícil de entender Para nosotros la amistad no significa que nos lo contemos todo Nosotros los de ciudad, claro ¿Los habitantes de las islas tienen esos prejuicios o Silt es un caso especial? Para el coche Déjeme ahí delante ¿Acaso he ofendido sus sentimientos de isleño? No, hemos llegado Has estado muy bien Una Estupenda comunicación Si no puedo aplazar el vuelo, entonces tendré que cancelarlo. ¿Por email? Bien. Gracias. Es que no te vas. No. Quiero ocuparme del sepeli de Cristian. Creo que le hubiera gustado descansar en el mar. Si quieres, puedes quedarte con nosotros. Gracias. C. El intervalo es de 2 segundos. Inicie la cuenta atrás con T más 3. 3, 2, 1, 0. ¡Oh, Dios mío, el, el campo es enorme! Vamos, amplifíquelo. Estamos demasiado cerca. Otra vez quejándose, Corden. El campo de hidrato es mucho mayor de lo que pensábamos. Nos hemos acercado demasiado con las cargas explosivas. Tranquilícese, todo va perfectamente. Hay enormes desplazamientos de sedimentos. ¿Qué pasa si se ha provocado una inducción térmica? Debemos llamar al doctor. sea! cállese! Mañana descenderemos y echaremos un vistazo. Hemos terminado. Te invito a una ronda. Días. Buenos días. Quería la 54 para todo el día. Son 5 euros. Gracias. No hay de qué. Y no olvide echarse crema que si no se quemará... Sabe que eso está prohibido, ¿verdad? Me dijeron que sale a correr por aquí. ¿Y? ¿Quería despedirse otra vez? He Eche un vistazo a esto. Es un informe de proyecto de alfagas ¿Cómo lo ha conseguido? Por Christian Villan. Lo recibí después de su muerte, por email. La grabación está cortada. Lo había escrito hacía dos días, cuando estaba en la plataforma. Esto parece... Un análisis de riesgos ecológicos. ¿Qué clase de riesgos? Riesgos. Riesgos por la extracción de hidrato de metano. ¿Hidrato de metano? ¿Qué es? Metano sometido a presión hasta congelarse. ¿Y es tan peligroso? El hidrato de metano es muy inestable y no existe ningún procedimiento de extracción. ¿Y los de alfagas lo están desarrollando? Oficialmente no. Al menos Alfagas no tiene ningún permiso oficial, que yo sepa. Dios mío. Salgamos de aquí, rápido. entra bien? Creo que sí Dios, por lo menos tenía 15 metros Tengo que ir a casa de mi hermana ¡Espéreme! ¡Franca! ¿Jos? ¡Franca! ¡Franca! <risa> Estás bien, Holmes. Estás bien. No había visto algo así. Ha tenido que ser una ola enorme. Enorme. No quiero ni pensar en cómo estará por ahí abajo. ¡Ella está en la playa! ¿Qué? ¡Vamos, Helge! no podemos aún no se han determinado las causas de esta ola gigante por el momento se cree que la tectónica y el maremoto subsiguiente han sido los responsables, aunque no se había observado ningún movimiento de placas en el mar del norte, los científicos internacionales no descartan que por primera vez no se haya aquí. producido en esta zona un corrimiento submarino. Según testigos oculares, a primera hora de la mañana una ola de unos 10 a 15 metros azotó sin previo aviso la costa oeste de sí. Los daños materiales aún no se han evaluado. Por el momento, solo podemos asegurar que además de numerosos heridos graves, también hay que lamentar... Ni que caso es. a esos espectos de la tele. No ha sido un maremoto, seguro. ¿Por qué? Una actividad tectónica de esa magnitud presenta un perfil de vibraciones muy determinado. He analizado el sismógrafo en las últimas nueve horas, minuto a minuto, y no hay nada. Si no hay indicadores de un temblor previo, solo nos queda otro factor. Una explosión. Mm. Más bien una implosión del fondo marino Pero de una gran extensión En cualquier caso, debe de haber un punto de origen localizado ¿Puedes identificarlo? Primero necesitaría la dirección exacta del curso de la ola Entonces podría buscar indicios en las imágenes del satélite con mayor precisión La comparación de perfiles muestra claramente Que el fondo ha descendido en algunos puntos hasta 12 metros Dios mío Tenía razón Tonterías Fue una rotura completamente normal Esa ola no tiene nada que ver ¿Una rotura sobre una superficie de 6 kilómetros cuadrados? Eso es el 4% del campo de hidrato Y si hubiera implosionado el 96% restante La ola que hubiera provocado Habría destruido la isla de Silt Debemos esconder el resto de las cargas explosivas Estamos encima de un polvorín Dios mío, iremos todos a la cárcel ¡Haga el favor de controlarse! Voy a avisar al consorcio. Usted no va a hacer nada, señor Corner. ¿Con qué precisión necesita los datos de la dirección? Creo que ya es hora de que nos tuteemos. Al fin y al cabo me ha salvado la vida. Gracias otra vez. ¿Con qué precisión hay que... ...determinar la dirección? El grado exacto a ser posible. Lo único que puedo averiguar con esto es que la ola llegaba de mar abierto. Uh, buena observación. ¿A qué se dedica una licenciada en hidrología? Investigamos las leyes de la dinámica del agua. Olas, corrientes, presión... ¿Y... ...se comporta el agua siempre bien según vuestras leyes? sí. Se comporta al menos de manera lógica. Aquí estaba la cabaña de Helge. Y ahora está por allí. Ya ves. 308 grados. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Ajá. Trazas impacto. Ahí ha pasado algo gordo. ¿Te dice algo, Rantum Cuatro? Alfagas. Exacto, es Benja. Tú sabes algo, ¿no? Nada en concreto. Aún no. Para medir el fondo marino por sonar se provocan explosiones controladas. ¿Y es tan peligroso? Normalmente no. Pero según tu amigo, esas explosiones pueden inflamar el hidrato de metano. Entonces ha ocurrido justo lo que Christian llevaba tiempo advirtiendo. ¿Y por qué una petrolífera tiene interés por el hidrato de metano? Porque en 40 años probablemente sea el único combustible fósil que quede. Y sin hidrato de metano, Alfagas no tendría futuro. Todas las empresas necesitan acceso a yacimientos de hidrato. Por eso Christian era un problema para AlfaGas. Gas. Las empresas tienen en cuenta esos análisis de riesgos. Y mientras no haya comenzado la extracción de hidrato, esos análisis de riesgos no representan ningún peligro grave. ¿Y si Alpha Gas ha comenzado a buscar hidratos de metano? ¿Por qué no les tenéis más controlados? Porque solo se trata de suposiciones Y sin pruebas no podemos hacer nada contra Alpha Gas. Encontraremos esas pruebas de Alphagas en la plataforma ¿Un helicóptero? ¿Se ha vuelto usted definitivamente loca? Para sobrevolar aguas internacionales se necesita autorización de tres departamentos Denegado Doctor Bettenbach, tenemos que averiguar si Alphagas busca hidrato de metano en Rantum 4 Si pudiéramos detectar indicios de hidrato en el emplazamiento, podríamos... Ya basta no hay sospecha de que se está extrayendo hidrato de metano. En dos días quiero aquí su informe definitivo. Maldita sea. ¿Y bien? ¿Qué dice el reglamento? Y no le preguntes por su licencia. Mejor no digas nada. No soporta a mujeres como tú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal, Holger? De ella no me dijiste nada. Pero no hay problema, ¿verdad? Amigo, las mujeres siempre son un problema. Está bien. Dos pasajeros. Pagaremos el doble. Las tías se marean. El viento en contra. ¿Por qué volamos tan bajo? Para que no nos molesten las autoridades. ¿Quieres decir que estamos evitando el radar? ¿Eso es ilegal? Señorita, le apetece más ir sí. nadando. ¿Qué es eso? Un espectroscopio Es para detectar la mínima cantidad de hidrato de metano ah. ¿Y crees que te van a dejar analizar sus muestras así como así? Deben hacerlo Estamos autorizados por ley a realizar inspecciones Espero que ellos también conozcan las reglas Se refiere a la ola Usted es el problema Alpha Gas rechazará cualquier responsabilidad por su comportamiento No le entiendo Quizá esto lo entienda mejor Nuestros abogados dan por hecho que el doctor Villan le avisó a tiempo del peligro que se corría ¿Pero qué dice? Yo solo cumplí órdenes ¿Usted quería que me librara de él? ¿Yo? Pero por favor Yo solo quería que investigara una sospecha de espionaje industrial Solamente ¿A usted también le va a salpicar esto? Yo me ocuparé. Estoy convencido de que lo que diga se interpretará como la defensa desesperada de un espía industrial. Sus amigos americanos nos han enviado esto, Kramlik. Alfagas le entregará inmediatamente a las autoridades. Ya estamos preparando un nuevo equipo. <risa> ¿En serio piensan, idiotas, que me voy a quitar en medio tan fácilmente después de haber hecho el trabajo sucio para ustedes? ¿Perdón? Le voy a dar un número de cuenta al que va a transferir 10 millones de euros antes de dos horas. De lo contrario. Detonaré simultáneamente todas las cargas explosivas. Eso sí, que formará una buena ola. No se atreverá. ¿Quiere usted asumir el riesgo de una catástrofe así? Dos horas. Y deje a su gente en casa. Volaremos a todo aquel que se acerque a la isla. Cambio de planes. ¿Estamos todos? Muy bien. Vuestro comportamiento ha sido magnífico. Ya podéis relajaros un poco. Si alguien intentara forzar la puerta, saldrá por los aires. Así que no os hagáis los héroes. Está muy tranquilo, ¿nos ¿no parece? Random 4. Aquí Charlie 308. Solicito permiso para aterrizar. Random 4, alguien me oye. Vamos, aterrice. Yo asumo la responsabilidad. Perderé mi licencia. Aterrice, yo le autorizo. ¿Qué de qué? Oiga, pero si usted ni siquiera tiene licencia. Jan, dile a esa tía. Oiga, que... No quería decir eso. Puedes aterrizar, es cierto que puede autorizarlo. Hasta podría confiscarle el helicóptero si me diera la gana. Jan, dile a la bruja que no... ¡Holger! Que... Debo bajar, es por Christian. Que lo pida, por favor. ¿Cómo? ¿Es que estamos en la guardería? Dile que lo pida, por favor. Svenger, dile, por favor... ¡Por favor! Está bien. Vamos allá. Cargamento para la venta 2. Volveré a mediodía. ¿Qué? ¿Y cómo sabemos que este tipo va a volver a por nosotros? Lo siento. La vida está llena de sorpresas, señorita. Ahora cerrad la puerta. Porque cerradla. Cerrad la puerta, vamos. Bienvenidos a Ramtun 4. ¿Tienen la amabilidad de seguirme? Vaya un espectroscopio. Me encanta. ¿Y qué es lo que quiere analizar con esto, señorita Spager? Sospechamos que están buscando ilegalmente hidrato de metano por encargo de Alphagas. Sus explosiones han provocado la ola gigante. Yo ya no trabajo para Alphagas. Las autoridades están al corriente, así que el juego ha terminado. No. El juego termina cuando termina. No porque cambien las reglas del juego. Hijo de puta, mataste a Christian Villan y lo vas a pagar caro. le maté? Eh? <risa> ¿Nuestro pequeño ecologista no se tropezó accidentalmente? Te has comportado como un chico malo. Ahora aprenderás la lección. Adentro. ¿Eh? Debemos ahorrar ahí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Consigo vaciar el aceite hidráulico del mecanismo de cierre. Quizás se abre la puerta. ¡Ah! No. ¡No! ¡Por favor, por favor! ¿Quién es este Max Corner. Ingeniero, jefe. Me encerraron en mi camarote, pero... He podido escapar ¿Qué ha pasado? Hemos inflamado el campo de hidrato con nuestras voladoras Pero por suerte es solo una pequeña parte Si hubiera implosionado todo el campo de hidrato La ola hubiera sido gigantesca Mientras el campo de hidrato esté plagado de cargas explosivas Esta zona del mar seguirá siendo un polvorín Bien, ahora necesitamos conectarnos por radio Todas las comunicaciones pasan por el puente de mando Vale, pues vamos La orden de detonación solo podrá darse por vía satélite Estemos donde estemos con pulsar el botón listo Aloja, querida Ola Esto me da muy mala espina No olvidéis que van armados ¿Y qué? ¿Nosotros también? Seguro que Alphagast ya ha avisado a las autoridades. Hay planes de actuación muy claros para este tipo de situaciones. Sí, por eso tenemos que advertirles antes de que hagan alguna locura. Sabes manejarla mi abuelo tenía una escopeta son todas iguales de las cargas explosivas oh, siguen en su sitio pero si pulso un botón entonces dejarán de estarlo una especie de garantía para evitar que me detengan y una justa compensación económica me los cargo y nos largamos espérame en el helicóptero y no esté tan triste señorita ha hecho todo lo que ha podido pero no fue suficiente Escuche. Ahora no tendría ningún sentido matarnos. No molestamos a nadie si lo hacemos. ¡No! ¡No! Aquí. Quería consultar la cuenta número 147224 NX3. Gracias. ¿Está seguro? Es el estado actual de la cuenta. qué la gente no hará caso hasta este que no se pone un Vance, Le habla a su problema personal. ¿En serio se había creído que le íbamos a dar todos esos millones así tan fácilmente? Será detenido por las autoridades en cuanto a Las autoridades no podrán ocuparse de mí. Ni usted. Aloha. ¿Aloha? Aloha. Les espera Necesito ponerme en contacto con el Instituto Hidrológico de Hannover inmediatamente Esta otra vez igual Creo que... Un impulso aislado tan grande puede dar lugar a una serie de olas sincronizadas, probablemente cinco o seis olas de cuatro metros de altura. Menos mal ninguna ola gigante. Ah, no está, ¿Está segura? Podríamos encontrarnos con un efecto de Gauss de superposición. ¿Con qué? La poca profundidad del mar del Norte podría hacer que la serie de olas se uniera en una ola gigante. ¿Frente a sí? El ordenador lo está calculando. No puede ser. ¿Qué pasa? La isla está directamente detrás del pico donde se encuentran las olas pequeñas y forman la ola media. ¿De qué altura? Si ha implosionado todo el campo de hidrato, la corriente va a permanecer ¿De con qué la... altura? Pues seguramente será una ola de 20 a 25 metros. Ah, joder. ¿Cuándo? Si tenemos en cuenta la última ola, quedan unas dos horas para la evacuación. ¿Evacuación? ¡Más rápido! ¡Tenemos que besar a flanca! Escucha, Svenja. los expertos sí han observado cierta actividad sísmica, pero aquí nadie cree que pueda formarse una horda de ese tamaño. Escúcheme, señor, si esta vez tampoco me toma serio. Yo la he hecho todo lo que he podido. El ministro del Interior va a declarar el estado de emergencia en SIL dentro de 30 minutos. El de Protección Civil está preparando un gabinete de crisis en el Instituto Hidrológico. Spencer, espero que sea consciente de lo que está haciendo. Eso no Adiós Un mes de trabajo ¿Cuándo llegamos a Silt? ¿Sí? Yo debo ir aquí, a la central de protección civil Pero no sin Franca, Lisa y Helge ¿Cuándo llegamos? Si sí, el viento de cola sigue así en las dos horas ¿Solamente a media hora de que llegue la ola? Jan, esto es una locura Probablemente ya habrán evacuado a todo el mundo Yo no me fío de las probabilidades Dejadme en tierra y seguís sin mí Solo hay tres olas, no seis Golgán tenía razón, se están uniendo Y están creciendo Son perfectas Cerradas, cresta ancha, curso uniforme Como trazadas con una regla Verdaderas casis. Pues no parecen tan peligrosas Solo espera a que lleguen a la costa Son terroríficas Holger, necesito llamar a Franca ¿Cómo funciona esto? Manos fuera, mis trastos no los toca a nadie Lo que no ha conseguido la ola Lo van a conseguir estas enfermeras con sus terribles inyecciones, te lo digo yo Nos has dado un buen susto, Helge un poco de agua no acaba con un viejo marino como yo. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no se llama la puerta? Okay? ¡Pongan la televisión! ¡Se acerca otra ola! Les informamos de que el gobierno acaba de hacer público que la evacuación total de Silt ha comenzado hace 20 minutos. Según palabras del ministro del Interior, no se ha dudado un segundo en declarar el estado de excepción en Silt. Ve a buscar a Lisa los de y coge del tren de a Milplum ¿Y tú? A todos los equipos me quiero que os preocupéis por mí que puedan Ya me cuida la volver. enfermera rabiata. El helicóptero lleva la identificación India Golf 2206 Y el logotipo de Alphas. El radar no puede detectar Probablemente vuela rumbo a Hamburgo Las personas que van a bordo están armadas y son peligrosas Nos quedaremos en sí Con el helicóptero no lo conseguiremos Va ah, ¿Todo bien? Ah, me han hecho un arañazo Intenta llamar a Franca, a su móvil eh, Ya lo he intentado, la red está sobrecargada Si cuando llegue el transporte Franca no ha venido Ve tú con la niña primero, yo esperaré aquí De eso, horse. ¿O nos vamos de la isla los dos juntos, o no nos vamos? No es necesario que te hagas el héroe. Bueno, era solo una idea. Una idea muy tonta. <risa> ¡Stinker, aquí, quieto! ¡Lisa! ¡Stinker! ¡Nos vienen a recoger! ¡No te vayas! ¡Lisa! ¡Lisa, vuelve! seguridad que intervienen en esta catástrofe lo tienen aún más complicado para mantener el control y conseguir una evacuación ordenada. Algunas reacciones de pánico aisladas son otra consecuencia de los problemas de una evacuación masiva. Desde 1927 SIL solo está unida a tierra firme mediante una línea de ferrocarril de dos vías. La duración del recorrido del servicio regular del ferrocarril es de al menos 40 minutos. Esto quiere decir que hasta la llegada de la ola solo se puede hacer un viaje en tren sobre la presa. Así que no es probable que llegue a evacuarse SIL por completo. Lo que no está todavía claro es cuántas personas seguirán en SIL en el momento en que llegue la ola. Holger, intenta llamar a Franca otra vez. Pero bueno, ¿qué crees que estoy haciendo? Las líneas echan humo. Aquí no funciona nada. Eh, seguro que ya están en tierra firme. ¿Es el indicador del depósito? Sí, tranquilidad, es el depósito derecho. El otro está igual de vacío. Hasta así llegamos. ¿Hasta así? ¿Y después? No hay nada como un bonito lugar para tomar el sol, ¿eh? En cuanto vuelvan los autobuses, le recogerán también a usted. Sí. Por eso usted nos trae a la terraza Para que lleguemos rápido a los autobuses que están abajo Sabe, enfermera, esto es como en la garra. Primero los jóvenes y sanos Los tullidos y los viejos después O nunca ¿Sabes? Puede que el problema sea aún mayor de lo que pensaba ¿Qué significa aún mayor? Que la ola va a ser más alta Wolfgang 25 metros, ya es una ola bastante de alta Escuchad, frente a Silt hay un banco de arena Situado delante de una fosa El Dogger Bank Exacto, el Dogger Bank El banco eleva bruscamente el fondo marino unos 30 metros El trampolín ideal para una ola Estimo que a nuestra ola de 25 metros tendremos que sumarle otros 20 o 25 metros ¿50 metros? Sí Una ola de 50 metros, va hacia Silt Hay por lo menos 150.000 personas en la isla. Si no evacúan la isla, nadie sobrevivirá. ¿Qué es lo que se puede hacer ante una ola de este tipo? ¿Hay alguna medida de seguridad? No hay nada. Cada metro cúbico de agua tiene una fuerza de una tonelada. ¿Qué pasará cuando la ola llegue a Silt? Los tsunamis son olas de agua profunda. Tardan en romper y a veces no rompen hasta llegar al interior. El punto más alto de Silt está a solo 11 metros sobre el nivel del mar. Entonces es probable que la ola no llegue a romper. ¿Esa ola de las narices simplemente va a pasar por encima de Silt? Si la gente se refugia en los sótanos, ¿hay alguna esperanza? Quizá puedan evitar el impacto de la ola, pero no la presión. Una ola de 30 metros implica una presión de agua de 3 a 4 bares. Los pulmones no lo resisten. Jorge. ¿Cuándo llegamos? En 35 minutos. ¿Y la ola? 50 minutos, como mucho 60. 50 minutos. Pero no hay tiempo para la evacuación. Has tenido mucha suerte, Franca No te habríamos podido esperar ¿Pero qué hace? Gracias a Dios, Franca Lisa ha desaparecido He buscado por todas partes nada Pero no puede ser Hace media hora se fue siguiendo el perro por las dunas Tenemos que buscarla Franca, dentro de 20 minutos sale el último tren a tierra firme Soy responsable de estas personas Vale, Gertrude. Vosotros subid. Yo encontraré a Lisa y os alcanzaré. No digas tonterías. La digas. llega dentro de 50 minutos. Franca, tenéis que subir ahora. Yo no me voy sin mi hija. Eso es. No nos iremos sin Lisa. Vamos contigo. Seis ojos, más que dos. ¿Verdad, Gertrude? Vamos. Al principio solo se permiten vuelos de evacuación sobre SILT, por lo que no podemos ofrecerles imágenes para que se hagan una idea de la situación. Pero en este momento nos están llegando las primeras imágenes del Meteosat. Y tenemos conexión con el doctor Wolfgang Olben del Instituto Hidrológico en el Centro de Coordinación. ¿Qué nos dicen las imágenes? Las imágenes se tomaron hace 12 minutos. En la ampliación ya se puede reconocer con claridad la estructura homogénea de la ola Que se encuentra a unos 70 millas marítimas delante de Silt Estimamos que su altura actual es de unos 25 metros Pero nos tememos que esta altura se duplique cuando la ola pase por el Bank. ¿Y cuándo ocurrirá? Creemos que dentro de 30 o 45 minutos Y nosotros aquí en primera línea No consigo conectar con Franca Wolfan nos dijo que la ola principal se compone de otras olas más pequeñas. Sí, forman lo que llamamos cresta. ¿Y eso ocurrirá justo delante de Silt? ¿Después de esa cresta se vuelven a separar las olas? Sí, si sí, tienen suficiente espacio. Entonces solo tenemos que desplazar esa maldita cresta y romperemos el ciclo de la ola antes de que llegue a Silt. Desvenja. he visto olas enormes que se han desmoronado a causa de un solo surfista, solo porque las cortó demasiado pronto. Las olas son sistemas muy delicados. Y no se necesita mucho para alterar su equilibrio Pero no estamos hablando de una ola normal y con... Tsunami no es más que una maldita ola Se puede modificar, romper su sincronización Dios, por lo menos tenemos que intentarlo El chico tiene imaginación A poco que se sepa algo sobre olas La idea no es descabellada Vuelva a explicarlo Un momento, ahí está el helicóptero Hola chicos He hecho algunos cálculos si generamos una fuerza de impulso de al menos 80 kN, conseguiremos desestabilizar. Pero eso es una fuerza enorme. Si empleamos minas T2, los valores de presión no me preocupan, pero las minas generan una dispersión grande. No sé cómo vamos a transformar la energía de la detonación en fuerza de impulso. Ese es el problema. Si no podemos dirigir la detonación, no conseguiremos intensidad suficiente. Las minas T2 por sí solas serían como un pedo en una piscina. ¿Y la fosa que hay delante del Doverbank? El terreno desciende bruscamente a ambos lados. Todos los pescadores lo saben bien. Utilizaremos la fosa como el tubo de un cañón. Quizá la arena ceda un poco, pero el ángulo de dispersión no pasará de los 70 grados. Ya no tenemos mucho tiempo. Las minas deben colocarse en el momento justo. El Gromich podría estar en el Dogger Bank en 20 minutos. Bueno, señores, no tenemos otra oportunidad. Aprovechémosla. ¡Lisa! ¡Lisa! Nada. Ni rastro. Se fue el último tren. Quizá alguien la ha llevado a la parte este. Yo siento decirlo, pero deberíamos irnos. Lisa, Pobre, vamos, mamá. Lisa. Eh, Franca, te suena de algo lo de vigilar a los menores. He ido hasta el campamento. Tenía mucho miedo de los helicópteros, mamá. ¿Eh? Diga, diga. Menos mal, Franca. ¿Dónde estáis? Vamos a la parte este de la isla. No, no, Franca, escucha. No vayáis a la parte este de la isla. El servicio de trenes se ha restablecido. Franca, debéis ir a Hornum a la barca de Helge. ¿Al mar? ¿Te has vuelto loco? Franca, la ola va a destruir sí Escúchame bien, si vais rápido llegaréis a la ola antes de que esté muy alta Y la barca de Helge puede lograrlo si tomáis la ola de frente Tenéis que atravesar la ola Seguid está pasado el Doggerbank, es vuestra única oportunidad El último tren ya está camino de Nieve hay que pensar en algo para llegar a tierra firme Vamos, Brock con la barca conseguiremos pasar al otro lado. Me parece que mi viaje acaba aquí. Buena suerte. No te acerques mucho al agua. al este de la isla, a Keitun o Morsun. Al mar no, por favor, es un suicidio. Os voy a demandar por privación de libertad. Ten más cuidado con las marchas. espera. ¿Qué pasa ahora? Vamos, Gertrude ¿Eh? Baja. Y si ya se equivoca, Gertrude si mi hermano sabe de algo es precisamente de estas condenadas olas. Charlie 308, Gromitz. Les hemos oído. Estamos preparados. Cuidado con la elevación de las olas. Cuidado con la elevación. Sabe lo todo. Bienvenidos a Lola Disponemos de 30 minas y calculamos el mejor momento para detonar ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hemos puesto una señalización por GPS en el perfil de la ola Cuando la ola supere la fosa, la detonación será automática por comparación de coordenadas Mire Con el GPS tendremos una desviación de 5 a 10 metros No nos vale Si la detonación es 10 metros antes, el impulso se perderá y la ola se habrá ido Solo alteraremos la estabilidad de la ola si la alcanzamos en su punto más débil ¿Y dónde se sitúa ese punto? Los surfistas buscamos el punto más fuerte En la línea donde la velocidad superficial sea más elevada Aquí El punto más débil estará donde la velocidad sea más baja Aquí Justamente aquí debemos colocar la carga En la base de la ola, delante de la cresta ¿Y me puede explicar cómo vamos a localizar ese punto? Como en el surf, por la estructura de la superficie y por el color Calculando a ojo, creo que no funcionará Coloque la boya de señalización sobre las minas y veremos dónde detonarán No será menos impreciso que el ordenador ¿Cuál ha sido la ola más alta que ha cogido? 29 pies, casi dos minutos en Beljara. Está bien Detonación manual Usted irá hasta la fosa con el helicóptero Y nos transmitirá por radio la orden de detonación mantenlo sobre las boyas Espero que la maldita ola no se tome mucho tiempo. ¿Crees que lo conseguirás? O sea, ¿estás seguro de que no confiarás solo en tu cinta, verdad? Tienes una idea mejor. una barca y va derecha a tierra firme si es la lildan van en dirección equivocada atención atención lildan pueden oírnos pueden oírnos holger baja más hay que recogerlos ya solo nos quedan siete minutos Sí, podemos oírles gracias todo va bien no necesitamos ayuda tenemos que mirar hacia la ola de Holger, bájame. Pero tienes... Tienes que dar la señal. Spenja, si es idiota, no dirige la proa hacia la ola. La barca no lo aguantará. Debo bajar. Daré la orden por radio. ¿Seguro que Kranlik va armado? ¿Qué vamos a hacer si te pasa algo? Tendréis que dar vosotros la orden. Yo... Escucha, da la orden cuando la ola esté a 150 metros de la boya, ni antes ni después. Ya no puedo hacerlo, yo no tengo ni idea de cuándo... Benja. si sí puedes. Confío en ti y ahora confía tú en mí. Toma. Llévate la pistola de bengalas. Gracias. esto? Quedaos aquí y agarraos lo más fuerte que podáis. tenemos otro pequeño problema estamos en reserva en reserva <risa> en reserva estábamos ayer las explosiones controladas han surtido el efecto planeado la ola está rompiendo y su altura ahora es de 4 a 6 metros por lo que ya no representa ningún peligro de Señor, han venido dos funcionarios de la, de de la Fiscalía policía, Gracias a su sistema de diques Llame a los abogados, por favor mantener la calma. Así discurre todo mejor. Sobre todo si no se agarra fuerte a mi madre. Toma, creo que... ya no la voy a necesitar. Esta es la enfermera, Agatha. Me cuida muy bien. ¿Seguro que tienes que volver a Bruselas? Sí, mañana. Solamente para entregar mi informe. Después me tomaré unas vacaciones. Eh, verás, conozco una pequeña casa. Quizá necesite algunas reformas, pero está justo en las dunas. Suena un poco peligroso. Una isla para mí, Filmas Wuchin, pues acaso, campañe y a cinema.